hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy eh, vamos a jugar tm roblox pero con algo interesante y es que el día de hoy pues eh, ya actualizaron eh, a una nueva estación y aquí la tenemos aquí la tenemos quiero que la vean la estación portal sur aquí la tenemos el portal sur por fin después de tanto tiempo esta parte de mi vida esta pequeña parte se llama felicidad. Creo que uno de los portales pues, más famosos de todo el Transmilenio, creo yo, además de porque es como un punto en donde también se une las rutas que vienen de Soacha eh, para entrar a Bogotá. Entonces hoy vamos a probar el Portal Sur, quiero verlo, quiero conocerlo. Portal Sur, creo que estamos aquí yo Uy, sí, mire, aquí la agregaron y todo portal sur. ¿La agregaron desde San Mateo? O, ¿O será que solo es del Portal Sur? Está bien interesante porque acá se ve que dice San Mateo. O sea que agregaron con San Mateo. Vamos a ver. Veamos novedades por acá. ¿Te gusta verla hacer agente de tránsito? Con el pase disfruta de una moto especial. Bueno, de Tatán zonaje, efectivamente. Ay, sí, hasta Suacha, Zona vez Norte. Tarjetas antiguas. Transmueve. Bueno, vamos, vamos, vamos. Hoy vamos también de operador. Vamos a manejar. Por supuesto que sí. Y vamos a probar. Wow, por allá incluso hay un Transmilenio en funcionamiento, ¿no? Wow, hay muchos activos por acá el día de hoy. Claro, hay como 40 y no sé cuánta gente. Uy, si hay mucha gente acá, miren. Bueno, aquí podemos manejar tanto troncales como alimentadores Eso también me gusta mucho Pero vámonos por un troncal Y veamos si hay alguno nuevo <risa> ¡Miren! ¡Se murió! <risa> ¡Uy! ¡Ey, ey! ¡Cuidado! Me atropellas, amigo ¿Quién eres tú? At hombre atro atropellón? Se llama Diego Diego ZZ222. Portal... Va, vamos a hacerle el portal 80, creo que el portal 80 se mueve mucha gente. Ay, hagámosle, a ver cómo nos vaya. Listo, bucecito alargadito, subámonos. Bueno, veamos este portalcito, muy bonito y todo, guapetón. La primera parada es allá, por supuesto, claro que sí. Así que vamos con mucho cuidado. Oh, oh. Está muy sensible, está muy sensible. Uy, miren, hasta hay una parada aquí. Ah, no, estos son para alimentadores, ¿no? Creo. San Mateo, Norte. Creo que nosotros tenemos que ir hacia Norte, ¿no? O sea, hacia allá. No nos vamos a ir a San Mateo porque no vamos a recoger gente en San Mateo, ¿no? Así que próxima parada sevillana. Sí, efectivamente es por acá, ¿no? Wow, de tatán déjame decirte que esto es una maravilla ver, ver este portal, creo que es increíble, increíble, increíble. ¡Qué pro! Es una maravilla realmente ver. Ay, allá viene un transmilleno que estaba como en mi ruta. El B28 está trancando la vía. ¿En dónde? Uy, esta es la, la General Santander. Efectivamente la hicieron muy. Ja. Muy chévere. Espere por qué me sale. Parado mi tía. Ah, tenía que parar antes. A miércoles. bien pendejo. Bien pendejo. Vamos a colocar acá: próximas. Próximas. Paradas. Cena. Ahí vamos. Un Willy Tree quiere que lo recojan en cena. Creo que cena es este. O no. A ver, después de General Santander, ¿cuál sigue? A ver, después, déjeme ver el mapa. Me gusta ver el mapa porque... Es como una ayuda muy útil. Creo que faltan tres para el cena, Entonces, sigámosle. A ver si está Willy Willy, ¿cómo se llame? ¿Está Willy? No, no está Willy Bueno ¿Alguien se subió? ¿No? ¿No está el tal Willy Que dijo que, se, que estaba por acá en cena? ¿O estará por allá? ¿Al frente? No, yo no lo vi No, Willy no se subió Era un fantasma ¿Y? Sigamos Ricaute, esa es como la siguiente estación, ¿no? Bueno, aquí, ¿cómo es esto? Es que ¿Para dónde nos lleva? Ojo, ojo, porque acá podemos cometer el gran error de irnos hacia donde no nos conviene. A ver, se supone que debemos ir a Ricaute. Entonces sería hacia allá. Ok, ay, caray, hacia allá. Ah, sí, sí, porque yo recuerdo que cuando uno sube esto. En el, Ay, en el Transmilenio, uno sube esto, esta vaina elevada y ahí uno llega a Ricaute, ¿no? Sí, sí, sí, lo recuerdo. Lo recuerdo muy bien. Ya o sea que ya estamos cerca Ricaute, esa debe ser la estación Ricaute. Uy, qué chévere. Haber unido estas estaciones después de tanto tiempo esperándolo ha sido una maravilla. Próximas paradas, rica y palo quemado. Listo, hicimos la parada. Entonces nos toca girar a la izquierda. Nos toca girar como a la izquierda para tomar. Ahí pasa un amigo más. O sea, por acá nos toca. Exacto, irnos por acá para tomarla Uy, esto está muy estrecho. Caray. Esto sí está estrechito. Yo nunca he ido por acá. Y wow, esto nunca lo había agarrado yo. Ay no. Uy, miren, allá está la el edificio este que es como una mezquita, si no estoy mal. Escuela militar, esto es C, o sea que nos toca es hacia allá, ¿no? Porque allá es todo lo de portal 80. Sí, esto es portal 80. Uy, está un poco sensible mi, mi carrito hoy. Acá toca muy suave no es fácil agarrar aquí Esto ¡Ay, ay, ay! ¿Hacia dónde es? ¿Esto qué es? Si es esta estación Si voy bien Dios mío Como que... Como que me mandé por donde no era Ay, caray No, no, cuidado, se cae No, no Ya valió madres No, ya valió madres Ya valió madres entonces, eh No, pero es que sí soy de malas, en serio ¿Cómo me puedo caer así? Ahora me tocó salirme del carro A ver si alcanzamos un transmis nos podemos subir. Ese también va a ser la misma ruta que yo. Subámonosle. Lleguemos rápido, relleguemos rápido a la estación. ¿O será que nos podemos subir por acá? A ver si no le podemos subir. Como una escena de acción. Nos le subimos desde, desde el puente. Ahí está. Hablando de seguridad, miren en Colombia, a un hombre dice que le dio un poquito de flojera caminar todo ese puente, así que se lanzó sobre el techo de ese autobús en Bogotá. ¡Ay, no, me caí! ¡Señor! ¡Espéreme! ¡Espéreme! Él está haciendo la misma ruta que yo, miren, sí, sí la hizo bien. ¡Ah, ya viene uno! ¿Uno azul? ¿Qué hace un bus azul? ¿En serio? ¿Hay azules? No, la primera es que uno azul, pero son Transmilenios normales. ¿Y tiene colorcitos? ¿Y está todo bonito. A ver, señor, bus azul, ¿para dónde va usted? ¡Qué chévere! ¿Por qué es así? Venga, señor, no, espere. Tiene que parar en la siguiente. ¡Ale! ¿Se siguió derecho? Ah, oh, no Espérese Destino, escuela militar. Listo Es un señor conductor con pelo azul ¿Cómo se llamará? Le voy a escribir Hola, señor conductor Hola, señor conductor de pelo Azul porque su su Transmueve Es azul? Miren, Sergio MS También es un es, es alguien que ha visto Los videos, así que un gran saludo A Sergio MC y a Brogamer Un gran, un gran saludo Bueno, David me dice que para sacar el, el carro azul Que es, es un modelo y que dice que tiene el nombre Pride en paréntesis, así lo encuentro Ok, o sea si el nombre Pride está en paréntesis, es ese. Destino terminal. Pero yo recuerdo que había sacado uno similar yo alguna vez, pero no era azul. Era rojo y tenía estos colores, pero no era azul. ¿O sí? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? <risa> el, eh, <risa> el Sergio está en bola. ¡Oh, cochino. <risa> Esta bola hace Sergio Qué porquería ¿Collar de lava? ¿Y qué hace el co Collar de lava? A mí me Apareces Como si estuvieras En peloto Sí, mire, Sergio me aparece En peloto, ¿no? Sergio, está en bola. Uy, haré como que no vi eso. ¿Y quién es este? ¿Que camina por aquí? ¿David? ¿David qué? ¿David Black tiene ¿no? ¿Qué hace ahí? ¿Esperando a quién? Ay, ah, dónde está la solicitud de amistad que me envió Sergio? Ah, por acá aceptémosla. Aceptarla. Sí, pero sí, aquí me aparece con un collar de lava. ¿Por qué entonces me aparece aquí en bola? ¡Otra vez la burra el trigo! ¿Yo qué? No, no, no. Yo no estaba hablando de usted. Yo estaba hablando de otra burra. No, es... es... <risa> Sergio, en serio. Sergio me dice que tiene un collar de lava, pero está en bola. Y acá sigue David Moek caminando. Está sospechoso David Moek. David Monek. David. Es un poco raro. Bueno, despidámonos de Sergio. Un gran saludo, Sergio. Sergio. De verdad, gracias por acompañarme y qué bonito que hayas aparecido aquí. Este David Latinoeck. Tiene pelito de... ¿Cómo le llaman a los que tienen el pelo así? Pelo de bacon. Bacon, yo no sé cómo es que le llama. Pelo de... Ya se me olvidó. Wow, mire, parece Spider-Man. David es Spider-Man. Ese es David Latinoeck. Mírenlo, mirenlo como, como escala. Full Spider-Man. El hombre araña, el hombre araña. Él hace siempre lo que una araña. Y entre las arañas es que la hace bien. Los ladrones siempre caen. Hay un, hay un, hay, si ven que hay un, un glitch con el. Bueno, no es un glitch, es un bug con el sistema de chat. Miren, si tengo aquí. El chat no lo puedo abrir, ¿sí ven? No se abre, o sea, si estoy mirando hacia allá. Pero si acerco y giro la cámara hacia la zona del Transmilenio, me sale el texto. Cosas extrañas, ¿no? No sé si es el juego o esto es un problema, pero de Roblox, ¿no? No sé. Pero si escucho un Transmilenio, se si escucha recerquita. Uy, es una ruta fácil, es de esas que recorren todo. A ver, veamos cómo es Bro Gamer. Uy, es un manto. Uy, miren eso, esa pinta, Bro Gamer. ¿Desde cuándo contratan conductores así tan rockeros, estilo Elvis Presley? Miren ese. Este men. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Oye, qué pinta tan rockera, en serio. ¿Qué pinta tan rockera tienes, Bro Gamer? Toda roquera, mire, qué man tan malo. Mira, mira ese peinado. Esos pectorales, Bro Gamer. Eso me prende. No, no, no. Debes hacer mucho gimnasio. Debes tener unos dos años en el gimnasio. Esa pinta no es cualquier pinta. Miren, miren esa pintaza, esa, esa sonrisa. Con eso voy a conquistar muchas nenas el Bro Gamer. Uy, mire, tan chévere esto. No me ha fijado cómo se ve la textura de la carretera cuando el carro va. Así de cerquita, miren bien la textura. ¡Wow! Es increíble cómo se ve la textura del, del suelo aquí en el juego. Increíble estos detallitos uno darse como cuenta, ¿no? Creo. si no estoy mal, creo que BroGamer se está pasando las estaciones. O sea, me va a llevar a ricaute, pero se está saltando todas las estaciones. No le importa a los demás pasajeros. No, BroGamer, eres una estrella de rock, no lo hagas. No lo hagas. No me tiras, pues tengo un poquito de afán, pero no lo hagas. Ah, algo que me causa curiosidad siempre son todos los nombres que uno encuentra aquí en el, en el, en el juego, ¿no? O sea, el Uribe 123, eh, hay mucha gente que le gusta colocar nombres con números. O sea, ah, bueno, está gatomeado, gatomeado me, me suena, es como decir perro guau. Estos que tienen esta bolita así, este, esta P así, ¿qué significa? Esto es bueno, es malo, ¿qué significa? Son administradores Está Papa Rusa, está Kurjaga Está Aldiru Santiago Vein 220-22 Que es muy largo ese nombre Está Apen 619 ¿Por qué se puso 619? No lo sé, pronto le guste la lucha libre Obviamente está David Latino, yo, que soy un pasajero, Juan9016 y Sandbox 1730 ¿Ve que a todos les gustan los números? Son muy fan de los números aquí todos. <ríe> wow, BroGamer es un, un fan, fan, fan de, de Bogotá TM Bus porque nos dice que se trasnochó el sábado esperando la actualización de una vez. O sea, qué fan más fan. Ahí, ahí está, hay un mensaje para Deptatan, mira, qué más, qué fan más fan. Yo quería probarlo, pero me iba a reunir con unos amigos, no esperaba quedarme un rato, bueno, tanto tiempo de ellos, así que a la final llegué muy cansado a la casa y me fui a dormir. Pero pues, obviamente, yo tenía que probar esta actualización y lo estoy haciendo hoy, bueno, un día después, que es el domingo. Pero lo estoy haciendo con mucho gusto Conociendo algunos nuevos amigos Como lo es Brogamer, como es Sergio Que ya se fue Como está el hombre araña aquí, que es David Latino Pero todo good Todo good Qué gente tan genial ¿Saben qué es lo que me gusta de estos jueguitos de Roblox? Uno siempre asume que los juegos así Van crear Roblox Que son, dice la gente ¿no? Que son de niñitos rata, Que son de niñitos Pero miren, si hay algo que me he encontrado mucho Aquí en en Roblox y especialmente en Bogotá TM es muchos jóvenes con muchos talentos. Jóvenes que saben hablar inglés. Eh, miren, miren, Bro Gamer tiene una. O sea, toca rock, pues obviamente en su colegio, pero es una banda del colegio. O sea, de verdad que chévere ver que. La gente o cualquier persona, niño, joven, aunque le guste un juego como Roblox, a que se divierta aquí, no tiene muchos talentos. Y a veces de pronto la gente omite eso cuando los ve jugando y una vez dice que ah, aquí pierden el tiempo. Y miren, ProGamer tiene, bueno, tiene una banda musical al parecer de rock en su colegio. Y eso me parece divertido, me parece chévere. Ojalá le sigan tocando... Sigan especializándose en algún instrumento De pronto algún día el futuro ustedes sea la música ¿Quién sabe? O por lo menos se convierta en un en aspecto secundario de su vida Un hobby O, o no, si sí una fuente de ingresos ¿Quién lo sabe? no Nadie lo sabe no Pero miren, aquí mismo en, en, en Roblox Se encontrado devs jóvenes O sea, gente que hace mismos juegos aquí en el mismo Roblox Gente que, que sabe muy bien inglés O sea, es increíble ver jóvenes pues que a diferencia de mi época, como que el inglés era un problema, era, no sé, como que molestaba y hoy en día como que les gusta aprender más el inglés, ah, no sé, es muy divertido. Pues bueno, hoy tuvimos varias aventuras, tuvimos a Sergio en bola, Bro Gamer me trajo, me iba a traer al recaute, pero bueno, por tiempo, pues no alcanzó, pero... Que le vaya muy bien a Brogamer con su banda, con todo. Y pues también al hombre araña que era David Latino. Que desapareció, apareció, desapareció. No sé, pero que le vaya muy bien. Así que a todos, chao, chao. Por acá está el Brogamer. Ah, por aquí está el Brogamer. ¿Sí o no? Nos parecemos. Ah, miren. ¿Cómo hace eso Brogamer? <ríe> pues excelente, amigos. Con este... Des esta despedida de Eurogamer me parece excelente, de verdad no sé cómo lo hace, yo quiero aprender a hacer esa, esos movimientos que hacen los personajes pero excelente así que amigos, no olviden darle like, comentar, suscribirse y díganme por favor en los comentarios qué les pareció esta zona tan esperada, que es la zona G en Bogotá, TM Roblox, y felicitaciones también a Deptatan. por esta actualización tan esperada nos vemos en la próxima amigos, bye bye